Hola, hola amigos de Ecuador, ¿cómo estamos? En este día lunes, 21 de febrero del 2022. Bueno, contarles lo bonito y lo hermoso que pasamos el día viernes 18 de febrero del 2022 en la ciudad de Ambato. Fuimos a participar allá con los pequeños atletas de Ecuador, como les comentábamos en el video anterior que entrenamos el día viernes. Pues cumplimos con esa misión, perdón por ser el día miércoles del 16 de febrero, me equivoqué, perdón teníamos que participar el día viernes 18 de febrero del 2022 con mis pequeños atletas de Ecuador. Cumplimos con este reto y ese desafío con mis pequeñas atletas de Ecuador. Entonces, felicitarles a esos muchachos aquí, darles un fuerte aplauso, un aplauso. Muy bien, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, de nuestra capacidad y de nuestra inteligencia. Allá que hemos... ...que hicimos una carrera muy inteligente el día viernes, 18 de febrero, en la ciudad de Ambato, la ruta de los Tres Juanes. Muy bien, felicitarlos a todos ustedes por esa laboriosa participación en la ciudad de Ambato, en la ruta dominada los Tres Juanes. Excelente, tuvimos un apoyo muy importante, esa gente de la ciudad de Ambato, pues, a los inicios estaba totalmente muerto... ...cuando yo, yo arranqué desde el inicio, desde la salida, desde la victoria... Estaba muerto, no hubo ese aliento, ánimo que, que un deportista necesita, un atleta necesita en las, en las pistas ya cuando esté en, el, en la competencia atlética. Bueno, gracias a Dios, fue diferente cuando mis hijos ya entraron a competir en el kilómetro 5. No como les dije, no pude arriesgar la integridad física de ellos porque ellos compiten con los adultos, no hay todavía una, una edad para ellos. Tienen que esperar a ellos a los 14 años, pues ahí sí estaremos ya llegando desde la parte élite desde el inicio también son muy pequeñas para arriesgarlos pues... ...entonces lo he hecho desde el kilómetro 5... ...siempre han estado las maratones de ese kilómetro... ...por el hecho mismo que... ...hay atletistas que sí hay respeto para los demás... ...pero hay otros atletistas que no lo toman en cuenta eso... ...entonces uno tiene que pre prevenir eso... ...para no estar lamentando después... ...así que añadiéndole otra vez en conocimiento... ...en este audio pues agradecerles... ...verdadmente a esa gente ambateña... ...estas calles... Fue una fiesta cuando mis pequeños atletas de Ecuador entró, lo aplaudieron, tuvieron uno, una ovación muy importante a esos niños de la ciudad de Ambato, entonces muy importante para los niños esa participación pues que les motiva. Como les dije, ya iniciamos pues, ya iniciamos de aquí pues todo el año, Dios permita que no nos pase nada en nuestros entrenamientos para poder estar compitiendo en otras competencias más pues de aquí ya tenemos en mente, tenemos otra competencia más ya en nuestra ciudad, en nuestra bella ciudad, nuestra capital de los ecuatorianos de la República del Ecuador. El 26 de marzo estaremos compitiendo en otra carrera oficial con mis pequeños atletas de Ecuador en las 13K de aquí de la ciudad de Quito, Ecuador, en nuestra República del Ecuador. Así que Fuimos por sede Victoria, pues conseguimos lo anhelado. Aquí está lo preciado que fuimos por esta. Y regresamos con esta alegría importante, esta participación muy importante. Ambato, 10K, ruta de los Tres Juanes. Qué importante, esto nos llena de orgullo a mis pequeños atletas de Ecuador que dice Asociación de Periodistas Deportivas del Tungurahua, CAD Municipal, no, CAD Municipalidad de Ambato, muy bien, así que eso es, fuimos por esta por esta apreciada, y la venimos con 100 en Ambato, así que esta apreciada medalla es para todos los que nos han apoyado, dándonos un like, y bien disfrutando el video que ellos compitieron en la ciudad de Ambato, así que es muy importante esto para nosotros. Esto va pues para el medallero y la, las vitrinas de mis pequeños atletas de Ecuador. Esta medalla importante que venimos trayendo desde la ciudad de Ambato nos costó bastante caro porque el viaje cansado, llegar cansado, llegar a buscar las, las rutas a ese momento fue bastante cansado. Pero gracias a Dios, todo nos salió muy bien, positivamente. Muy, muy, muy bien esa carrera importante por mis hijos. Ellos están entrenando para mañana más tarde llegar a un podio... ...que Dios va a permitir que lleguemos a esa preciada, ese preciado sueño que tenemos todos aquí. Como hoy les dije una vez, así es como dice los estudios bíblicos hay que sembrar para cosechar pues hoy lo estamos haciendo eso sembrando, cultivando para mañana más tarde cosechar, que Dios nos permita esa alegría con mis cuatro pequeños atletas de Ecuador, pues mi Marielita también ahí venga la pequeñita moviendo ella también nos dará mañana más tarde las alegrías que estos cuatro pequeños atletas del Ecuador nos dan alegría Falta la quinta para completar el equipo de mis pequeños atletas de Ecuador, de mis quíntuples atletas de Ecuador. Felices de la vida. De haber venido compitiendo en una competencia muy importante allá en la ciudad de Ambato, de la ciudad de los Tres Juanes, como dije, la tierra de los Tres Cosmopolitas, Juan Montalvo, Juan León y Juan Berín Novela. Los dos son, pues... los que hicieron la música, el uno hizo la letra, Juan León Mera, Juan Montalvo, ellos son los compositores del himno nacional de nuestra reconocimiento a nivel mundial por nuestro himno nacional. Ellos son los autores del himno nacional, Juan León Mera, y Juan Montalvo de los cosmopolitas de la ciudad de Ambato. Así que ya fuimos a correr y nos salió excelente. Sí. Felicitarlos, pues, a la gente de Ambato, como dije una y otra vez, pues, este video y esta carrera va a dedicada a esa gente ambateña que nos apoyaron en la en la carrera importante de la Ruta de los Tres Juanes. Así que, mil gracias amigos ambateños por ese apoyo a mis pequeños atletas de Ecuador en las calles de la ciudad de Ambato. Dios mediante el otro año, si Dios nos permite, llegaremos ya esta vez con más experiencia porque no conocíamos la ruta. Fue novata que a mí mismo me costó carísimo esa carrera al tramo final del Estadio Olímpico, perdón, al Estadio Vista entonces sí me costó caro a mí esa carrera por lo que no conocía bien la ruta entonces en la cuesta sí me cogí por mis pequeños atletas de ecuador ellos salieron como si nada Yo he competido por muchos años pero ya los años que han pasado pues siempre hay que pagar factura ¿no? pero bueno lo importante es que pudimos estar allá con mis pequeños atletas de ecuador éxitos amigos de ecuador en este día inicio de semana día lunes ...21 de febrero del 2022... ...vamos a partir de aquí... ...de la parte conocida como el Tajamar... ...de aquí, de nuestra... ...de nuestra... ...parte donde hacemos pues los entrenamientos... ...con los pequeños atletas de Ecuador... ...así que vamos a salir... ...son las seis... ...y media... ...de la tarde... Y ...vamos a esta vez... a ...hacer la ruta... ...de Puzuki... ...entramos a Puzuki... ...volvemos a regresar... ...así que vamos amigos... ...vamos, arranquen... ...suerte melita suerte, suerte Yamilet, suerte Carlita, suerte Bruce. Muy bien, así que nos vamos, nos vamos a hacer la, lo de costumbre nuestro en nuestros entrenamientos, los tres días de la semana como estemos, día lunes y día miércoles y día viernes. Así que iniciamos hoy nuestra semana de entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador. Quien te habla, tu amigo de siempre, Juan Carlos Quina Luisa, preparador y entrenador físico de mis pequeños atletas de Ecuador. Así que hoy es tarde y noche ya de este día lunes, vamos a salir con mis pequeñas atletas de Ecuador, esta vez nos vamos a, a cruzar sobre acción Bolívar, vamos a llegar a la parte que es, a la a esta parte que es, también son nuevas vías, también son oscuras, no tiene todavía el alumbrado público como les conté anteriormente, todas las vías son nuevas, así que ya no tiene alumbrado público así que el video, el video saldrá ya un poco más oscuro, por lo que no tiene luz así que vamos a esta nueva aventura atlética chao amor, ya venimos, ¿no? chao, chao chao, chao, chao chao, ¡Chao mi amor, chao, chao ¡Ya ven! bueno, me despido de mi de mi esposa y de mi nena, pues como ustedes saben que se inició pues otro tipo de horario con nosotros por el mismo hecho que las clases, las clases virtuales pues ya pasaron hoy a hacer clases presenciales a lo normal entonces las máquinas de ellos estudian entonces ya lo podemos hacer como antes hacíamos las primeras horas de la mañana hoy basaron, vamos a hacer pues creo que ya de costumbre normal hasta a las 6 de la tarde Ahora que estamos totalmente todos libres, fuera de nuestras actividades personales que hacemos cada uno, entonces a la tarde llegar a hacer esto de nuestra actividad física, deportiva, como es con especiales atletas de Ecuador. No nuestro, como ustedes sabrán, es del atletismo. Y eso es lo fuerte nuestro con especiales atletas de Ecuador. Así que este es el, el entrenamiento que hacemos con ellos con especiales atletas de Ecuador. Vamos, vamos, vamos. Cruce, cruce, cruce. Cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce. Tanto vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. estamos cruzando en réplica Montúfar hasta ahora. Con este queda tierras de Ecuador. Vamos esta. Esta vez en. Como ustedes ven el video, todo recto, vamos a continuar, ya no vamos a hacer la acción Bolívar como hicimos la semana anterior. Hoy nos toca la nueva ruta que la hacemos, perdón, no. ya no vamos a hacer la acción Bolívar, sino la de Puzuki, la de Puzuki, con mis pecadores atletas de Ecuador en esta tarde y anoche noche prácticamente, desde el día lunes, 21 de febrero de 2022. Bueno, aquí les toca sortear vía. Mira que aquí es un redondel. Y sí, siempre los redondeles como decir que cargan un poco de peligro. A ver muchachos, ahí no va. Ahí vamos a pausar. Aquí, aquí, aquí, aquí vamos a pausar. Sí, aquí, aquí vamos a pausar. Vamos a ir todos de mano. Cuidado Bruce. cuidado, cuidado, mira. cuidado. mira. mira. mira, mira vamos a ver si logramos cruzar hay bastante carro esta hora y es transitado vamos a esperar un rato aquí pausamos ahora vamos muchachos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos cuidado ahí cuidado ahí yo les aviso cuidado cuidado siguen de pasar ahí nos quedamos también esperen muchachos esperen muchachos vamos a pasar, como ustedes ven, aquí tenemos que sarquear vía ahora, vamos, vamos vamos, vamos muy bien, vamos vamos, vamos, la Puzuki, la Puzuki la Puzuki, vamos Puzuki métete a la vereda, métete a la vereda, métete a la vereda muy bien, el ciclo pasó, cogimos aquí bueno, aquí estamos más tranquilos, cruzamos de redondear, que ustedes ven ven, imagen ya queda ahí el réplica montúfar Entonces pues vamos a continuar con eso mis pequeños atletas de Ecuador en entrenamiento hoy día muchachos crucemos aquí, crucemos aquí, crucemos niños Cruzamos acá, a ver, en orden vamos a ir en orden, vamos a estar para ir a la, a la pista normal, ya, cuidado a ver, vamos a pasar aquí ahora muchachos, vamos vamos vamos muchachos aquí pausamos pausamos pausamos pausamos estaban filas ahora vamos vamos vamos vamos vamos vamos ahora suba al suba el muro vamos bueno este es el puente de Puzuki es un puente grande aquí al frente tenemos carcelén bajo eso es carcelén bajo muy bien es profundo este este puente es bien profundo Está la, la profundidad de este querido puente está conduciendo esto hasta la mitad del mundo frente tenemos las dos batallas más altas de aquí de que es de la esas son los del cráter de el Pulular. bueno los atletas de ya están bien arriba va alcanzarlos para poder grabarlos Vamos a hacer que, Muy bien. Ustedes vieron la lección? aquí nos conduce esta vía Dos kilómetros nos falta Para entrar, Pues ya okay, tenemos un buen recorrido con los, con los muchachos una, grupo, vamos grupo, vamos grupo Unas un poco más, grupo. Grupo. Vamos, vamos, vamos. No separarse del grupo. Mantener en... En la medida que es. Cada quien mantiene su medida. Su espacio, su espacio. Muy bien. Como ustedes ven, la atardecer va... Cada momento, cada segundo que pasa apacándose. Prácticamente estamos ya en la noche. Vamos muchachos, vamos. Vamos, ustedes pueden. Ustedes son los mejores, vamos muchachos, ustedes son campeones, vamos muy bien, van tranquilos muchachos, es importante que mantengan su serenidad en el entrenamiento. Bueno, vamos cada vez más acercándonos un poco más. Mira, ya estamos ahí. A mil metros más de, de girar, dar un medio giro. mil metros un kilómetro vamos continuando con este detector ya estamos cada vez más cerca así como les dije estos muchachos ya cada vez vamos haciéndose más fuertes cogiendo los tiempos más más rápido es lo importante cada vez te hace fuerte es lo hermoso de de salir a entrenar seguido vamos ah, muchachos vamos ustedes pueden vamos ustedes son los campeones vamos vamos vamos acabo de Anoche acertamos ya, lunes en la noche. Vamos, firmes con los muchachos. Eso es lo importante: tener esa firmeza de ellos, esa seguridad y esa confianza de ellos mismos. Bueno, Bruce y ya Miguel están en primera posición con Carlita y seguidos de Bruce, está en Donalito y Carlita está ahí en la parte de atrás de los demás compañeros muy bien bueno llegamos a la parte de Pusuki, con mis pequeñas tetas de Ecuador, como nos veis muchachitos corren ya está condado y hemos llegado a Puzuki Hemos llegado a Puzuki, prácticamente, llegamos a Puzuki En este momento llegamos a, a Puzuki con mis pequeñas atletas de Ecuador. Aquí vamos a tener que girar en otro carril, vamos a ver cómo giramos. Pero bueno, acá el semáforo rojo es importante para poder cruzar. Era la gran ventaja. Muy bien, vamos por un costado, vamos por un costado. Siga, siga la línea, siga la línea siga la línea, bruce vamos vamos vamos aquí paramos ya para poder girar así suelte la pierna este eso muy bien aquí en la escuela superior de policía general alberto enríquez crucen vamos cruce cruce, giramos de lado de allá, ¿no? Vamos. Vamos. Vamos. Vamos a coger la línea, vamos. La línea, Bruce, cuidado. Bruce, tenés cuidado de la parte de... Del costado, vamos. Vamos, el carril, vamos. Vamos. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos muy bien, cruzamos Vamos de retorno a la, a donde iniciamos la, la partida con el de Tetas de Ecuador regresamos del parte de Usuki de la Escuela de Policía Alberto Enríquez muy bien y esto es un poco de bajada es un poco más relajante para ellos porque no es como estar subiendo igual, esto está muy bien por el mismo hecho de la gravedad en la calle entonces es un poco más rápida la bajada que la subida vamos vamos vamos vamos muy bien vamos vamos vamos vamos muchachos vamos Bueno, estamos en retorno con mis pequeños atletas de Ecuador. Como les dije, estamos ascendiendo la, que es parte de la baja. Tenemos a nuestro favor la gravedad porque de subir estamos más contra gravedad. Como siempre, poco más fuerte la subida. Pásense acá niños, hasta el este carril, niños. Eso, muy bien, métase al ciclo paseo, estamos mal, eso, ¿eh? muy bien. Muy bien, porque el otro lado no tiene ciclo paseo, esta sí tiene bien. Muy bien, vamos, vamos. ¿Por qué estamos aquí? A ver, no se escuchó bien. Vamos de nuevo, vamos. Un, dos, tres, ¿por qué estamos aquí? Uh, muy bien, vamos por nuestro país, vamos por, por esta bella ciudad que es Quito, vamos. Muy bien, señores, bueno, como les comentaba anteriormente en el video, estaremos presente en otra maratón más oficial con los pequeños atletas de Ecuador en la 13K para el 26 de marzo del 2022 estaremos igual presente con los pequeños atletas de Ecuador en la competencia igual a son competencias oficiales ya que estaremos desde ahí transmitiendo las primicias que sucede ese día con los pequeños atletas de Ecuador en la maratón de aquí prácticamente nos falta un mes y unos días más para el 26 de de marzo así que eso este es nuestro afán estar Compitiendo con los grandes para cada vez, cada competencia, ir con, obteniendo conocimiento, experiencias propias de cada atleta que ellos van adquiriendo. Así que ellos, cada vez como les dije gracias a Dios, es importante agradecerle a Dios porque Dios nos da totalmente esa fortaleza y esa sabiduría para poder manejar el mismo atlético en las competencias que son con los rivales, los rivales son muy fuertes, ese día todos se ponen fuertes, para poder así llegar a ganar y obtener esa preciada que es la, la medalla de oro, y subir al podio no es fácil, tampoco es difícil, pero para eso hay que entrenar mente y parte física, que es nuestra... Parte corporal, piernas, brazos, oxigenación. La parte fundamental que es lo psicológico. Entonces eso es muy importante trabajar con ellos. Todo, todo es importante acá. Ejercitar brazos, piernas, mente, pulmones, para tener buena oxigenación, para tener suficiente oxígeno para poder en las partes finales con un a la meta final y así poder ser un buen campeón con mis pequeñas atletas de Ecuador muy bien muchachos ¿cómo estamos? Bien. muy bien, ¿estamos cansados? No. muy bien este es el estado anímico de mis pequeñas atletas de jugador en este día lunes 21 de febrero del 2022 bueno, vamos también esta vez en media de media carrera ya para llegar, terminar este día lunes como me hecho entrenamiento pues como de costumbre como les dije pues realizamos los entrenamientos con respecto Petas de Ecuador los días lunes, miércoles y viernes así por el año ¿qué ¿qué hacemos? Muy bien, como les digo, bueno, a las, las mascotas que nos quieren contando ¡Mamá! ¡Mamá! quieren morder las piernas los perritos bueno así son con los con los animalitos y toca tener cuidado si no nos mueren estas mascotas cuidan su territorio y salen a morder atacar a las personas bueno, pues estamos por acá acercándonos cada vez a la meta no es que ustedes miran ahí esa pues es cárcel en bajo Al frente tenemos San José de Morán Cruz y Vida Y a la parte Sur De mi costado Está Carapungo Ahí está la ciudad de Carapungo Toda la parte de atrás Es luz a frente Está ubicado Calderón Los últimos barrios de aquí de la ciudad Aquí para la parte norte Y para más atrás tenemos Guayabamba bueno de aquí no se observa eso se observó en el video que hicimos para el hicimos por la hicimos, hicimos el día 27 de diciembre de 2021 cuando hicimos la ruta de San Juan hasta llegar a Zabala hicimos la ruta y se veía lo que es la Yabamba, el Quinche, Tababela, Tumbaco Cumbayá, Pifo, todas esas zonas Aquí se ve toda la parte que es la parte norte de Quito, con la base de los valles, como es Kumbaya, Tumbac, Pijo, todas esas partes. Y Aruki, todas esas partes son, son las partes que quedan en la parte oriental de la ciudad de Quito. Estamos acá nosotros en la parte, esta parte es de, denominada, que estamos prácticamente pusuki. En el costado nuestro igual está frente con frente, no frente con frente, sino un costado, lo que es... Queda pues la parte de... de... de Pomazqui. Y así, sucesivamente siguen las parroquias en orden, San Antonio de Pichincha, que es la mitad del mundo ya. Y para allá queda Calacari y así. Se va a la ciudad de Quito en órdenes parroquiales y cantonales que son aquí la ciudad de Quito y aquí dice este rótulo, ya llegamos a una parte estamos a mil metros más a llegar para entrar a Carapungo estamos ya cerca mil metros más y esto pues será historia una preparatoria más mis Pequeños atletas de Ecuador, ellos van firmes en su parte. El entrenamiento es importante que ellos brinden su propia seguridad, su propia confianza en ellos mismos. Esa es la parte básica de un deportista en este entrenamiento. Cada deporte tiene su, su atracción. Nuestra atracción, nuestra atracción es él. Atletismo, la carrera, la resistencia y las maratones ¿Cómo estamos muchachos? Muy bien, Muy bien. Estamos cerca muchachos, vamos, vamos muchachos, seguiré pues este día lunes 21 de febrero del 2022 bueno estamos prácticamente llegando al final de nuestra, de nuestra meta en este día de entrenamiento, este día lunes 21 de febrero del 2022 ya que estos muchachos vienen el día viernes participando en una carrera importante que es en la ciudad de la ciudad de Ambato, provincia del Tunguragua Viene, fuimos por, por una medalla, pues ellos han venido consiguiendo eso. Eso es lo importante de ellos, estar motivados cada vez más en la parte que vamos haciendo nosotros de nuestros entrenamientos. Así que, eso es, mis amigos que nos ven en nuestro canal de YouTube de Mis Pequeños Atletas de Ecuador, nuestro canal, nuestro canal oficial mis de Mis Pequeños Atletas de Ecuador. Dando un clic en el, en el enlace que compartimos ahí en nuestros videos. No, pasamos de cuenta, estamos pasando de cuenta. Tendrán cuidado muchachos. de la puente de Tizuquí muy grandes. ¿cómo estamos? Bien. Muy bien ¿están cansados? no bueno ahí estamos llegando, ahí está el colegio Réplica la ciudad bicentenario. ¿Saben qué, niños? Vamos a cruzar aquí al otro lado para hacer más fácil la, la llegada ya, porque ya es más complejo. Esperen, mis esperen. Esperen, espere, mis amor. Porque ya es más difícil la, la cruzada. Vamos a ir en punto cuando yo diga listos, no, por esperar con tropezarse. Bueno, están cruzando ahorita los autos en la vía de Pomaski bueno, esperemos que pase poco, bueno. Llegamos justo a la parte que es ya la ciudad de vicendenaria y todo el mundo, pero pongo. Gracias este muchachos, vamos, vamos. Vamos, vamos, suave, suave, suave, suave. es que hay que esperar, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, estamos cruzando ahorita este momento cuidado tenemos que cruzar una sola, ¿no? ¿verán dónde está? enfocaránse la parte del frente, ¿no? ¿dónde está la parte de allá? Está parte de allá? Está recta? ahora, vamos vamos muchachos, vamos continúe la vereda, continúe la vereda, continúe vamos, vamos, vamos vamos, bueno hemos acabado de llegar prácticamente pausamos ahí por lo que como ustedes ven en el video pues la parte es bastante sea día o noche siempre en levanten a realidad es, es el peligro constante con el peatón así que tenemos que tener mucho cuidado en esa parte vamos vamos ¿vale? muchachos No, no saltarán de, de la vereda ustedes, se mantienen en la vereda, solo yo, en la parte del costado, sí, no saltarán de la vereda. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos, muy bien. Muy bien. Rematamos, rematamos, rematamos, remate. Remate los tres metros. Muy bien, ahí nomás, muy bien. De la vuelta, giro. Giro, crucemos acá, más rápido. Cruce, cruce cruce, cruce, cruce. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. cuidado. Estamos cruzando, estamos cruzando, estamos. ¿Quién se cayó? Por acá, por acá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuando yo les diga la voz de, de, cruz, de cruzar, cruzamos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la ciudad de bicentenario. Ahí frente está San Juan de Calderón. Así que vamos a esperar aquí, ahí un rompo de velocidad, pues el frena de los carros para poder cruzar ahí con los de Ecuador vamos atrás, cuidado atrás de este vehículo, ahora vamos vamos a coger el puente de la Terral, vamos, vamos allá, vamos. vamos vamos, vamos vamos ahora sí, vamos a rematar arriba al final que acabe las, las rejillas vamos vamos, vamos, vamos, vamos vamos a rematar a las rejillas vamos bueno ellos van a rematar este momento Vamos a rematar este momento vamos al final de las rejillas vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos a rematar a terminar las rejillas vamos vamos remate remate remate, remate, remate muy bien va a rematar Jamilet va a rematar Jamilet A va a rematar Jamilet va a rematar remata remate, remate muy bien campeona Arce acá muy bien muy bien a tener la segunda ubicación los primeros puestos muy bien los dos llegaron juntos Carlita y Bruce muy bien ¿Cómo estuvo la carrera? ¿Ah? Muy bien bueno, no podemos, nos falta 500 metros más para llegar donde donde salimos de el, la quebrada de Tajamar, la montaña. No podemos hacer allá porque es bastante oscura y siempre necesitamos iluminar a que es atletas de Ecuador. Entonces, esa es la, la razón que no podemos llegar allá a esa parte del oscuro. A ver, chote, chote. Muy bien. Ah, mi amor, un regalito para usted ya. ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Cómo estamos? Vamos a pararnos. Muy bien, respiramos profundo. Bueno, dar gracias a Dios por esta, por esta prueba y entrenamiento que hemos hecho este día lunes 21 de febrero del 2022 con esta atletas de Ecuador. Gracias por todas esas, esas bendiciones que tú nos dos, amado. Dar gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial que nos mira y nos escucha en cada instante de nuestras vidas. Así que él también le puso una grande labor, a... Dios mandó a su hijo a... a Jesús, mira, cuando él llegó acá a la tierra, tuvo que padecer muchas cosas de los romanos, es una parte bíblica donde tú te pones a... a leer y a meditar las cosas que él hizo por nosotros, entonces tú te das de cuenta ahí que él sufrió muchísimo para dejarnos libres y a salvos a cada uno de nosotros. Y refiriendo a este tema, pues así hacemos cada ser humano. Nosotros hacemos de dar todo lo todo lo, lo, lo necesario para poder dar lo mejor de nosotros. No se me prendió la cámara, estoy tratando de prender la cámara, no se me prende, no sé qué me pasó, bueno, no sé qué le pasa a la camarita, no quiere prender, bueno, ahí se me prendió, bueno, gracias Dios mío, se me prendió la cámara, bueno, ¿cómo eso iba hablando de eso? Así que cada uno sacrificamos aquí en la parte, en nuestra parte personal, así que... Es amigos, así como les dije, esto nos tiene, esta medallita nos tiene motivados aquí a nosotros. Que venimos trayendo desde la ciudad de Ambato. Para eso entrenamos, amigos de Ecuador y del mundo, con mis pequeños atletas de Ecuador, para lograr esto. Esta es la hondrosa la medalla que venimos consiguiendo en la ciudad de Ambato, la ruta de los Tres cuales con mis pequeños atletas de Ecuador esta es nuestra motivación grande con mis pequeños atletas de Ecuador venir trayendo eso desde la ciudad de Ambata con mis pequeños atletas de Ecuador no fue nada fácil entonces esa es la motivación que nos tiene aquí amigos de Ecuador y del mundo así que apóyanos dando un like dándonos un like en nuestras redes sociales como es como es Facebook Y nuestro canal oficial de mis pequeños atletas de Ecuador Parece entrenamos para poner nuestro nombre bien alto Y algún día estar compitiendo con los más grandes del mundo Con los keniatas con, con los asiáticos Con los europeos Con los americanos O conocido con los de Estados Unidos Como conocen totalmente a nivel mundial Con los gringos Algún rato llegar allá a competir con esos grandes países de talento que tienen un talento deportivo muy, muy fuerte, nos parece que entrenamos para mañana más tarde estar en esos lugares y en esos puestos compitiendo con la, con los grandes deportistas de la, de la categoría de élite que son ellos. Así que, ese es amigo en este día de hoy, darle, como dije, gracias a Dios competir es algo hermoso pero más es hermoso es venir cargadas y una apreciada una medalla eso lo hicieron mis pequeños atletas de Ecuador y han, han dado todo ellos esa, esa aventura atlética haciéndose conocer ya y poniendo su nombre en alto vamos a representar a nuestra ciudad que es Quito provincia de Pichincha ellos representaron los dos muchachos sus escuelas también a la vez Carlita representó a la Escuela Comunidad de Madrid, junto a Yamilet, igual a la Escuela Comunidad de Madrid. Y Antonelita también representó igual a su escuela, que es la Ingeniero Juan Suárez Chacón. Igual tal como Bruces, representando también a su escuela, Ingeniero Juan Suárez Chacón. Muy bien, agradecerles ahí está, por esta medalla que ellos se fueron y vinieron con su medalla apreciada a la ciudad de Quito. Ese es el orgullo de ellos y esta medalla pues como dije ya se van a las vitrinas de mis pequeños atletas de Ecuador a las exhibiciones de ellos. Muy bien cerramos esta transmisión desde aquí en vivo. Desde el colegio réplica Montúfar en esta noche de día lunes 21 de febrero del 2022. Cerramos esta transmisión desde aquí desde el norte de la ciudad de Quito. Esta vía conduce a la mitad del mundo, Cali, Cali, Puerto Quito, etcétera, etcétera, las partes noroccidentales. Muy bien amigos, eso es todo. ¿Cómo estaba Bruce esta, esta carrera de esta noche, entrenamiento de día lunes 21 de febrero de 2022? Eh, estaba muy bonita y, y estaba muy, muy fuerte. Y, y menos, un, un saludo a, to, a todos mis compañeros de la Suárez, de la escuela de la comunidad la... la... la... la... la... Juan Suárez Chacón y mando un saludo a todos mis compañeros y a mi, ya, ya, a mi... De la... De la licenciada oye, mando un saludo a la escuela de ingeniero Juan Suárez Chacón, el pequeño Bruce a todos sus compañeros de escuela y amigos y a su, a su profesora pues licenciada de, de curso que es de mi pequeño Bruce vamos con Carlita, la tercera ubicación Bruce fue la cuarta ubicación bueno, llegaron los dos terceros los dos terceros pues que ya eran juntos, bueno Vamos con Carlita. ¿Cómo estuvo este día, lunes 21 de febrero de 2022? Carlita, este entrenamiento de la vía Puzuki. Está un heredita, que me apoyen dando like y que se suscriban. Y saludo a todos mis compañeros que me están viendo en YouTube y que me apoyen suscribiéndose. Chao. Muy bien, mando un saludo especial a la Escuela Comunidad de Madrid, a la escuela que representa a Carlita, y a sus licenciados y a sus compañeros de grado de ellos es de los cursos que ellos estudian vamos con la segunda ubicación vamos con Antonelita cómo estuvo este día de entrenamiento Antonelita día lunes 21 de febrero de 2022 Estaba muy bonita sí, y, y gracias por apoyarme a todos y mando un fuerte saludo y los que me apoyaron en mi escuela y, y a la profe también muy bien, ella manda un saludo a la Escuela Igual, Comunidad de Madrid, a sus compañeros, a los compañeros de curso de ellos, donde ellos estudian y representan, pues ellos, mandan bueno, un saludo a sus licenciados de curso igual, muy bien, muy bien, felicidades Antonelita, en este día lunes, vamos con la primera ubicación que es Yamilet, muy bien Yamilet, ¿cómo estuvo este día de, de entrenamiento día lunes? muy bonita y mando un fuerte like y que todos me suscriban y chao muy bien, ella representa pues igual a la Escuela Comunidad de Madrid mando un saludo especialmente para sus compañeros y licencia, los licenciados de aula que pasa el curso de ella ahí también a sus compañeros este día lunes 21 de febrero del 2022 eso es todo amigos, vamos a cerrar la transmisión de este día lunes 21 de febrero de 2022, bueno eso es amigo, quien te habla tu amigo de siempre, Juan Carlos Quina luisa éxitos en este inicio de semana, día lunes y aparte prácticamente ya es prácticamente la noche ya, porque empezamos prácticamente ya bien tarde igual a las, eh, arrancamos a las seis y media pues, ya pues la noche nos, nos ganó la noche, siempre la noche va en su curso cada vez más muy bien, así que amigos, ¿por qué estamos aquí? Muy bien. Muy bien, amigos, felicidades en este día lunes, 21 de febrero de 2022. Hasta la próxima, quien te habla también de siempre. Juan Carlos Quindaluz, entrenador y preparador físico de mis pequeños atletas de Ecuador. Goodbye.